abarrotado de gente, abarrotado de gente que está eh, mirando, comprando, disfrutando de esta, del inicio de esta inauguración de la feria El Mayorista en su versión número 25 y sobre todo, y sobre todo a sabienda de que esta es la verdadera fiesta del comercio esto es lo que se llama eh, el encuentro, la confraternidad del comercio de la región que tiene repercusión en el país y el mundo, sobre todo por la oportunidad que da Teleoperadora del Nordeste, Telenor, de hacer ver, llegar, de llevar esto a todos y cada uno de los rincones del país, la provincia y el mundo entero. Así es, eh, Antigua lo que acabamos nosotros de, de ver es un verdadero espectáculo eh, lo que fue esta inauguración en esta versión porque no es para menos, 25 años la boda de plata de este que es el evento más importante que celebra la región del Nordeste, así es que un espectáculo fuera de ser y sin desperdicio, eh, el que nosotros acabamos de ver y ustedes acaban de disfrutar a través de este canal 56 de Grupo Telenor y la página para el mundo, telenor.com.do pues en este set de Telenor pues continúan eh, desfilando las figu diferentes figuras y personalidades y autoridades que han dicho presente hoy en estos 25 años. Está con nosotros, Antigua, en este momento, el senador, pues, el senador de la provincia de Duarte, el ingeniero Amilcar Romero. Ingeniero, bienvenido a esta Expoferia Mayorista 2019. ...expositores de primación y reconocimiento también a aquellos que ellos, que no han empezado y fueron también, también orientados de, de la sociedad, de la Zanací, de la Policía Popular. Senador, eh, sabemos que es casi seguro que usted ha tenido mucho que ver con la gran representación que ha tenido el gobierno dominicano con la presencia de tres ministros. El año pasado, eh, me recuerdo que vino el, el ministro administrativo Sí, sí Claro, vino en calidad de representar al presidente de la república En esta oportunidad, ¿qué siente usted? ¿Qué nos puede decir usted a los, los franco-macorizanos Respecto a este apoyo que le ha dado el gobierno a la feria? Hay una ocupación Cuando está hablando de comercio, está hablando del ministro de industria y comercio y las pymes, pero cuando usted está hablando de representar al gobierno al presidente Danilo Medina también está la persona que más cerca de él está que es el ministro administrativo pero también la, presen la representación de parte de lo que es economía, planificación y desarrollo, indudablemente que es un elemento adicional que permite que se entere de todo lo que es la dinámica económica y todo lo que tiene que ver con el desarrollo provincial para que pueda poder Asumir su responsabilidad en lo que es encaminar nuevamente lo que es San Francisco de Macorís, lo que es nuestra querida provincia Duarte. Una provincia gallarda, una provincia inteligente, una provincia de personas trabajadoras y lo hable. Eh, otra cosa interesante, ingeniero, y que nosotros hemos estado destacando durante todo el proceso de la inauguración de esta feria, y es que este es el ha sido escogido como el escenario perfecto para reconocer a figuras y personalidades destacadas de toda la región del Nordeste. Por ejemplo, en el caso de hoy, que le correspondió, digo yo, bueno, si hubiera sido una premiación, se lleva el gran soberano don Baudilo Castillo, un hombre emprendedor. Es un ejemplo, así es. un ejemplo, no él, sino su familia también, que la acompaña. Y por eso dice, y por eso digo que todo lo que aquí ha ocurrido en esta noche, de todos los reconocimientos que han habido, son los verdaderos artífices, los verdaderos actores de lo que es el comercio y muy bien merecido. Y eso dice mucho de lo que son los comerciantes de San Francisco de Macorís, de que a su clase hay que respetarla, de que son la referencia para nosotros continuar creciendo y que son el ejemplo de nuestra sociedad. Ingeniero, gracias, gracias por eh, darnos este ratito después de la inauguración. ...de este importante evento. Gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, pues nosotros seguimos bueno, dándole cobertura a este evento. Sí, gracias a ustedes. De hecho, vuelvo y los felicito. A ustedes son parte de la organización Coincide. de este gran evento. 25 años 25 la feira, 25 años. 25 años. Yo de los 25 PLN. tengo 14 asistiendo, tú sabes. <risa> <risa> <risa> Pero realmente para mí el hecho de ser, de haber sido un canal... ...para que la representación del Estado, del presidente Danilo Medina y el apoyo que necesita una actividad de esta naturaleza se haya materializado. Así es que Soriano como presidente y en nombre de él a todos los que conformaron lo que es la directiva y lo que eligieron, lo que es el comité organizador, a ustedes en especial, pues los felicito también. Gracias, ingeniero. El ingeniero Amílcar Romero, senador de la provincia de Duarte, también ha desfilado por este set donde nosotros seguimos pues dándole cobertura a través de este canal 56 del grupo Telenor y la página telenor.com.do. En este momento antiguo pues, tenemos nosotros también...